Bueno, ya se han registrado precipitaciones que estaban oscilando entre los 80 hasta los 100 milímetros en todo, casi toda la mayor parte del Beni. En el trópico de Cochabamba lo estamos cuantificando todavía. Se han detectado también precipitaciones en algunos sectores, al norte del departamento de La Paz principalmente. El fin de semana, ¿qué va a ocurrir? Para este fin de semana vamos a ir mejorando principalmente en el Chaco Boliviano y parte de Santa Cruz. El resto del país vamos a estar todavía con obesidad, acompañados por chubascos y tormentas eléctricas. La temporada de lluvias, ¿hasta cuándo va a permanecer? Se decía hasta marzo, ¿es así? Bueno, la temporada de lluvias ya ha comenzado en el mes de diciembre, se tendría que extender hasta los meses de marzo y abril, pero eso va a depender mucho de las condiciones meteorológicas que tengamos en ese momento. Según el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, hasta la fecha se tiene un reporte de más de 17.000 familias afectadas por precipitaciones pluviales a nivel nacional, donde los departamentos de La Paz, Potosí y Beni son las que más sufren estas consecuencias, ya que la población se vio perjudicada por la ocurrencia de un evento adverso que provocó daños y pérdidas indirectas. La tendencia para las próximas 72 horas señala que además se incrementará las precipitaciones pluviales principalmente en los valles Chaco, gran parte de Santa Cruz, ben y Pando regiones del trópico de Cochabamba, Yungas y Norte de La Paz, donde se irán incrementando desde este día miércoles al próximo viernes.